Buenos días a todos, es un gusto estar acá en Santa Cruz con todos ustedes, eh, gracias por acompañarnos, voy a una sala llena, lo cual me, me encanta y me hace sentir muy bien. Mi nombre es Carlos Martínez, como, como muy amablemente me presentó Sandra, soy gerente de tecnología de LACNIC, me acompañan Nico, Antonielo, amigo de toda la vida, eh, trabajando para ICAN hoy, y David Huberman, un muy buen amigo de mí, también trabajando para ICAN. Uh, David va a hablar en inglés, por lo cual si alguno necesita los aparatos los, los entregan en el fondo.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 Buenos dias. Uh, I am going to give uh, the beginning of our presentation this morning in English. Uh, welcome, everybody. Uh, we're going to talk a little bit about uh, some of the basics of DNS and move into some of the more advanced concepts. Uh, for those of you who know a lot of this, there's some history in there we hope you find interesting. For those of you who are new, welcome. So machines on the internet find each other by IP address that's how they communicate but of course an IP address doesn't work for humans because we prefer names right but this didn't always exist so you know we have the DNS now right but this didn't always exist for many years before 1983 we manually defined each of the machines that was connected to the internet. And we did so in a single file, a single flat file called hosts.txt. And all of the machines connected had to share the same flat file in order to find all the other machines. And of course, as you can imagine, this does not scale very well. So in 1983, a gentleman named Paul Mockapetris published RFC 882 in November of 1983, and it defined what we know today as the domain name system. DNS is an inverted tree, is one way we can think about it. And at the very top of the tree are the roots, Of the tree, you know, which are normally at the bottom in the ground. But in DNS, we look at it from the top down, and the root of the tree includes all of the information found for the top level nodes, the TL, the top level domains, the TLDs, .com, .bo, or you know, we can make anything up we want. They don't even have to be in. Uh, they don't even have to be in in a, an, a roman alphabet they can be in a different character set they can be in arabic they can be in japanese and we convert them to ascii so that the machines can read them but we can display them in seven different languages seven different scripts in this tree we have an unlimited number of levels but typically you see www and then you see the domain of example.com and then there's another dot it turns out when you write a uh, when you go to when you open up a web browser and you put in a url www.lacnik.net there's always actually a dot at the end it's actually www.lacnik.net dot but we don't have to type it But the, DNS always, but the DNS knows that it's there, and it's that dot that is the root. We call that a fully qualified domain name, and that helps us be very specific about what we want in the DNS. Um, <clears throat> when we talk about the DNS, we like to use this example of a warehouse, and we can think of the DNS as a, as a, as a fully distributed set of warehouses in which all of our DNS data Is stored. So if we have this big warehouse, right, we need some help in order to manage it and in order to store all of the data. Um, we store this data in zones, right? These are the administrative divisions of each of our pieces of data. We get to these zones via this concept of delegation. Delegation helps us manage all of the different levels of DNS data that we have. We can delegate example and bar and foo out of the dot com domain and then those are themselves administrative domains that can have individual machines with all sorts of different labels. Um, in this case, in our example of a warehouse,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 Name servers are servers which have the authoritative data that we're seeking. They have the actual answers to the questions that we want. And the resolution process is the implementation of translating the IP address to a domain name or you know, more generally getting the answer to the question we ask. Um, two more quick things uh, that are very important in the DNS. Uh, one is caching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 Cache the answers to the questions it's received. Um, and then the next time the question is asked, it already, know the, it already knows the answer. Similarly, uh, from the authoritative side, we talk about replication. We don't want just a single authoritative name server to have the answers to all of the DNS questions we ask. We want to be able to replicate that data across many nodes so that we have you know, a more robust system of answering queries. Um, and in 2022, we're able to easily replicate data and have many, many nodes, thanks to the magic of Anycast routing. So this is a good example, visually, of how the resolution works. If you pick up your mobile device and you ask Safari In this example, it's an iPhone. We asked Safari to go to a website, to www.lacnic.net. Www the first thing it does is Safari makes an API call inside the phone, inside the operating system, to what's called a stub resolver. This is a piece of software running inside the operating system, and its, its function is to go get answers to any domain names that you type inside, this case, Safari. So if we want to know what the IPv4 address of www.lacnic.net is, the stub resolver goes and asks the question of a recursive resolver. And it says, hey, can you please tell me what the IPv4 address is of www.lacnic.net? And the resolver is just booted up and it doesn't know anything. It doesn't know the answer, but it says, I know how to find it. The first thing it does is it resolves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 So, that answer is received by the recursive resolver, and then it goes to the next authoritative name server, and that's the authoritative name server for LACNIC.net. And it says, hello, can you please tell me the IPv4 address of www.lacnic.net? And it says, yes, I can. It's this IP address, this set of IP addresses. It sends that information back to the recursive resolver, which sends that information back to the stub resolver, which sends that information back to Safari. And then all of a sudden, the LACNIC.NET website comes up. And all of that happens in milliseconds, right? And what's cool is the next time anybody asks that of the recursive resolver, it doesn't have to do the iteration, the iterative queries. It simply knows the answer already because it's cached it, And it provides the answer. And the website loads very, very quickly. So that's resolution in a very basic nutshell. Um, we have some, some things you want to think about uh, when you are configuring DNS in your environment. Um, it's very important that the authoritative that the data that that you are publishing in your network is available in many different places, multiple authoritative servers. You want your authoritative servers in different routing domains. And ideally, you want them in different geographic locations. And this is all for resilience. This is just to ensure that anytime there is a routing problem or anytime there's an infrastructure problem, your DNS is not directly impacted. Its data is still available from many different places. Um, and you can accomplish this, of course, by setting up servers uh, diversely, Uh, and then using zone replication, which is part of DNS, it's a fundamental part of DNS, uh, so that you can distribute all of your DNS data automatically every time it needs an update to all of your different nodes. Um, anycast is another very fundamental part today in DNS. It didn't used to be. DNS for a very long time was, was, was very simple and straightforward unicast. But we find that Anycast is a superior way to distribute data um, because it works better, right? BGP likes Anycast. It helps you find nodes that are closer, topologically closer to you. Um, so in Anycasting, we put the same IP address on all of our different servers and we just locate them in different autonomous systems. Um, what's nice is The clients aren't aware of Anycast. They don't care. They don't need to be configured with anything. They don't need to know about it. It just works. Um, we use Anycast in the root server system. In a couple slides here, I'm going to show you a little bit about how the root server system is distributed. Um, we've talked about some of the benefits. Um, so,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 And so for the system of root servers we've actually got 13 root server labels a.root-servers.org through m.root-servers.org and they're run by 12 different organizations. Because of history, because this thing started in 1983 when the Internet only existed for a while in the United States and only had a couple of nodes outside of the United States, most of these organizations uh, that you see here are based in the US.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 All around the globe, many down here in South America, many in Central America, um, and we locate these in big cities and small cities. We locate root servers wherever topologically it makes sense, which is most commonly where you find important or big or well-used recursive results.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 se le envía el servidor autoritativo al servidor recursivo para que el servidor recursivo pueda verificar la firma. ¿sí? Pero alguien se podría preguntar, ah, fantástico, el servidor autoritativo le envía la, la, la, la envía la clave pública al servidor recursivo. ¿Y qué pasa si un atacante falsifica los datos, falsifica la firma y falsifica la llave pública? Va a verificar, porque es todo falso. Lo creó todo el atacante. Entonces, tiene que haber una forma de verificar que la clave pública es realmente la verdadera y no es una falsa. Para eso, tampoco vamos a entrar en detalle ahora,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 este, colaboradores de parte de la comunidad en el proceso de firma a la raíz, ahora no más porque estoy, soy staff de ICANN, entonces no se puede estar de los dos lados de, del mostrador digamos, pero Carlos también ha sido durante muchos más años este, Crypto Officer para la firma a la raíz y bueno, él les puede explicar un poco cómo se hace para, para confiar en la firma a la raíz dado que no se puede establecer cadena de confianza porque la raíz no tiene padre, digamos es donde empieza el árbol de búsqueda sí ¿Querés hablar un poquito de eso Carlos? Rápido y después seguimos Como, como comentaba Nico, el, el problema de firmar la raíz es un problema único en sí mismo porque la raíz no tiene padre, en cierto sentido. Entonces esa cadena de confianza termina en la raíz. ¿Cómo se hace para construir confianza alrededor de la, de la firma de la raíz? Se hace lo que se llama una ceremonia. No es una práctica exclusiva de DNS, es una práctica común en, en general en las PKI, si bien el DNS no es una PKI, intento, el, eh, en definitiva se crean... Eh,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 eh, el equipo de, de ICANN que es el que gestiona la ceremonia y gestiona el equipamiento y después hay equipos o, o miembros de comunidad, de los cuales yo soy uno Nico fue también, eh, Crypto Officer es el nombre, pero en realidad lo que estamos ahí es fundamentalmente como testigos de que las cosas se hacen de acuerdo a la, al, al, al guión especificado y que no existen eh, excepciones, o sea, eh, cosas fuera de guión que no están explicadas razonablemente eh, Bien, eso con el tema de la, de la firma de la raíz. ¿Te parece que comente, Nico? ¿Te parece que comente algo de, de OT y de OH, de transporte descifrado? Más adelante. Ok. Dale. Entonces. Bueno, pasemos al, al siguiente, si no vamos a convertir el tutorial en un tutorial de DNSSEC. De Entonces, ya hablamos de los beneficios. No sé dónde apuntar con esto, nunca sé, no había que apuntar para ningún lado porque es radiofrecuencia. Bueno, vamos un poco para atrás. Ahora vamos a hablar un poco de eh, dos estándares, dos protocolos estándar también, que aportan privacidad. ¿sí? Es bastante común confundir, porque a veces este, en realidad tienen un poco ambos, uno del otro, digamos, privacidad con seguridad. Sí. Eh, DNSSEC aporta seguridad DNSSEC no aporta privacidad en todo lo que dijimos, fíjense que básicamente DNSSEC es una verificación de una firma electrónica, algo que parece tan simple, digamos, obviamente tiene cierta complejidad técnica no es una cosa complicada DNSSEC a veces uno cuando to no, todavía no está en, en el tema o no empezó con el tema, no, no tiene si hizo no se un servidor recursivo, no, tiene, no está validando DNSSEC, si hizo un servidor eh, autoritativo, no firmó su zona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 no va a poder ver qué es lo que hay ahí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Encriptando la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace DOH y DOT? Generan un canal encriptado de comunicaciones de mensajes de DNS entre el cliente y el servidor recursivo. ¿Sí? Con un pequeño matiz, con una pequeña diferencia. Y ahí vienen esos dos sabores, digamos, DOH y DOT.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 y el servidor recursivo. En un caso es, todo el intercambio de DNS entre el dispositivo a nivel del sistema operativo y el servidor recursivo va encriptado. En el segundo caso, el que maneja el canal encriptado es el navegador, no el sistema operativo, digamos. ¿Sí? Entonces, yo podría tener dos navegadores distintos, ¿sí? utilizando dos canales encriptados distintos, cada uno dialogando con el servidor eh, recursivo, puede ser con el mismo servidor recursivo, o con diferentes servidores recursivos, porque el servidor recursivo, en el caso de DOH, se elige a nivel de browser, de navegador. En el caso de DOT, el servidor recursivo se elige cuando uno configura el protocolo DOT, eh, el protocolo TLS, básicamente, entre el sistema operativo y el servidor recursivo. Típicamente, el...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 el, y, el, y el servidor recursivo con ese matiz de OH entre el navegador y el servidor recursivo, de OT entre el sistema operativo y el servidor recursivo, para encriptar la información y proveer privacidad. ¿sí? De nuevo, es complementario a lo que hablamos de NSSEC, es una funcionalidad diferente. Lo ideal, si yo quiero tener las dos cosas, seguridad y privacidad, es bueno desplegar este DNSSEC, obviamente, y elegir uno de estos dos y desplegarlo. En lo personal, creo que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 o un poco más, pero que realmente se empezaron a usar, este, supongamos que desde el 2019, por decir algo, 2018-2019. Ahí está. Este, entonces son, son más recientes, y bueno, al principio también se, se, se sucedieron una, una serie de, de discusiones que no tienen nada que ver con el estándar. El estándar está ahí, y está incluso desde hace más tiempo ahí, este, sino que las discusiones tuvieron que ver más con la, la implementación que decidieron hacer algunos este, de los fabricantes de navegadores, de los browsers, digamos, porque al principio algunos de ellos este, No daban la opción de, al, al usuario de, de elegir si querían habilitarlo o no, o lo habilitaban por defecto Elegían ellos arbitrariamente contra qué, contra qué servidor recursivo iban Entonces uno, para las consultas que no, que no utilizaban DOH, estaba utilizando el servidor recursivo de, del ISP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 Carlos, ¿quieres hacer algún comentario sobre DOH-DOT. Ustedes habrán notado que usamos, eh, tanto para hablar de DNSC como hablar de DOT, DOH de usamos la palabra integridad, pero es una integridad en dos, en dos lugares diferentes. Cuando hablamos de la integridad que provee DNSC, que estamos hablando de la integridad de los propios registros de la zona, ¿sí? de la propia información de DNS. La integridad que puede proveer el DOT a través de TLS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 Siguiente protocolo. Vamos a hablar un poco de este protocolo este, que se llama QNAME Minimization. No me hagan traducir esto, por favor, porque va a ser un desastre al español. Este, minimización de... Podría ser minimización de la consulta. Vamos a ponerle ese, ese, esa traducción. ¿Qué es QNAME Minimization? Primero, QNAME Minimization aporta privacidad. Básicamente aporta privacidad. Ahora vemos cómo. Digamos, así como DOH y DOT aportaba privacidad encriptando la información entre el cliente y el servidor recursivo, QnA Minimization va a aportar privacidad en otra parte. En la misma parte donde actuaba este, DNSSEC. Obviamente que QnA Minimization y DNSSEC también son complementarios, son cosas totalmente distintas. Uno no sustituye al otro en lo más mínimo pero actúan en el, en el mismo tramo, digamos, si se quiere, o en la misma parte del, del ecosistema de DNS. QA minimization actúa entre, en el diálogo entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos. Para explicar QA minimization, vamos a, vamos, a, vamos a hacerlo de esta manera. En una consulta estándar de DNS sin QA minimization, el servidor recursivo envía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 www.nicolásantoñelo.net. Le pregunto al servidor autoritativo de.net, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolásantoñelo.net? Le pregunto al autoritativo Nicolás Antoñelo, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolásantoñelo.net? Siempre la pregunta es la misma y es la pregunta completa, por el dominio completo que estoy buscando. ¿sí? Eso es sin QA Minimization. Si yo activo QA Minimization y eso se hace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 para dar una respuesta, pero no toda, la respu la, to no toda la consulta completa. En el ejemplo de www.nicolás.net, el servidor recursivo, cuando consulta a la raíz, en vez de enviarle toda la pregunta, solo le va a preguntar a la raíz, decime cuál es el autoritativo del punto .net. ¿Se ¿Entiende? Entonces la raíz no sabe qué es lo que yo estoy tratando de averiguar. Solo necesita saber eso, me devuelve cuál es el autoritativo del punto .net, Ahora yo voy y le pregunto al .net, en vez de mandarle toda la consulta, solo le voy a preguntar, ¿cuál es el autoritativo de Nicolásantoñelo.net. Y finalmente voy al servidor autoritativo de Antoñelo y a ese sí le hago la pregunta completa, le digo, ¿cuál es eh, la dirección IP de www.nicolasantonielo.net? Y ahí tengo la respuesta. Fíjense que ahora, la información que está intercambiando el recursivo con los autoritativos es menor, es mínima, es solo lo que el autoritativo necesita para contestar.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 Tener pistas sobre cuál es mi actividad en Internet. Si yo le mando solo lo que necesitan saber, es imposible que sepan a dónde quiero acceder yo, porque nunca le llega esa información. Entonces, desde ese punto de vista, que una minimization aporta a la privacidad de los clientes. ¿sí? Minimizando la información que el servidor recursivo envía a los servidores autoritativos. ¿okay? Desde el punto de vista de configuración, me atrevería a decir que todos los.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 El servidor recursivo va, va a recibir el mensaje de error del servidor autoritativo. ¿sí? Y le va a enviar al cliente el error. Fin del, de la búsqueda. Le va a decir al cliente, no pude encontrar la información que me estaba buscando. Si yo configuro un minimization en modo relajado, y ocurre algún error relativo a la configuración de un minimization a nivel a la, a la, a la forma de responder de, de los servidores autoritativos, sí. Cuando, el, utilizando QnA Minimization, se le envía una, una consulta a un servidor este, autoritativo y se obtiene un mensaje de error del servidor autoritativo, lo que va a hacer el servidor este, recursivo es volver a hacer la consulta con el dominio completo. Como si no hubiera QA Minimization activado. Y ahí el servidor recursivo, si el error estaba este, vinculado con el tema de la utilización de QnA Minimization, ahí el servidor recursivo va, va a responder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 debería ser, creo que es, en modo relajado, digamos. ¿sí? O sea que si uno lo quisiera en modo estricto, tendría que cambiar la configuración, pero por defecto viene en modo relajado. Eso me permite que, de nuevo, si el servidor recursivo, el servidor autoritativo tiene algún problema de configuración que afecte a que minimiza, el uso de QNET Minimization, va a poder salvarse de ese error, digamos. Obviamente ahí ya no, no, no tengo la característica de privacidad si vuelvo a hacer la consulta completa, ¿no? Pero bueno, en realidad, si la información existe y el error se está debiendo a la utilización de Q&A Minimization, es preferible salvar el error que mantener la privacidad, digamos. Porque en definitiva, este, es un mecanismo de, de, de, digamos, de previsión, si se quiere. Si uno, de todas maneras, quiere prioriza la privacidad, lo que debería hacer es configurar el servidor recursivo en modo estricto y listo. Pero tengan en cuenta eso, que va a haber un porcentaje de las consultas que pueden fallar debido a la utilización de Q&A Minimization. ¿sí? Entonces la recomendación es configurarlo,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 En, en términos de relativos, en toda la resolución de DNS, el consultar la zona raíz, esperar la respuesta, después ir a consultar el de primer nivel, esperar la respuesta, cada una de esas consultas y respuestas insume tiempo. Si yo tengo una copia de la raíz en el servidor recursivo, la primera consulta que se hace a la raíz nunca sucede, porque el servidor recursivo se va a fijar en la memoria y va a extraer de la memoria directamente la dirección de los servidores de dominio del dominio de primer nivel. Entonces va a ir directamente a consultar el primer nivel. Nunca va a consultar la raíz porque ya tiene la información para la raíz. ¿Se entiende? Entonces se saltea, se ahorra uno de los pasos de búsqueda. Y los tiempos, y eso lo van a ver los que hagan el laboratorio, en el hackathon lo van a poder ver, los tiempos de consulta bajan de algunas decenas de milisegundos a cero. Cero milisegundos, porque buscar en la memoria y obtener la respuesta es en términos de, de velocidad, eso insume menos, típicamente insume menos de un milisegundo. Entonces, en el, como los tiempos están indicados en milisegundos, yo voy a ver como que esa primer consulta es cero. Es súper rápido. Entonces me ahorro gran parte del proceso de resolución. ¿sí? Alguien podría decir, ok, ¿por qué no haces Hyperlocal de todo el DNS y te descargas una copia completa de todos los dominios del mundo en tu servidor cursivo? Bueno, la respuesta es obvia, digamos. Eso sería una locura y, y sería prácticamente imposible, digamos, ¿no? pero la raíz sí es muy consultada porque todo empieza por la consu una consulta a la raíz. Entonces parece tener cierta lógica en mantener al menos, este, si uno quiere acelerar el proceso, una copia de la zona raíz en el servidor recursivo. Y ahí pueden suceder muchas cosas. Alguien podría preguntar, bueno, pero ¿qué tal es la seguridad de eso? ¿Qué pasa si este, se corrompe esa copia en el servidor? ¿O si hay algo mal con la copia del servidor? ¿O si falla algo respecto a Hiperlocal? Bueno, las implementaciones de Hiperlocal en, de nuevo, en los servidores recursivos más comunes, en las versiones más actuales de, de ellos, Hyperlocal es bastante fácil de configurar, son dos o tres líneas nomás para activarlo. Eh, la mayoría de esos servidores recursivos ya traen en bebida las direcciones IP de los servidores de ICANN que proveen la zona raíz, entonces uno ni siquiera tiene que dedicarles a dónde tienen que ir a buscar la zona raíz, ellos ya saben a dónde ir a buscarla. Este, Existen mecanismos y protocolos para poder firmar zonas hoy en día. Este, ahí capaz que también podemos hacer algún comentario, Ricardo respecto de eso. Alguien podría decir, bueno, pero si yo me descargo la zona raíz, ¿cómo estoy seguro de que, de, de que esa zona está firmada? Digamos, bueno, existen protocolos también este, bastante recientes que permiten firmar una, una zona entera, digamos, y autenticarla de, de alguna manera. El, claro, son MD. son son MD básicamente, son MD es un protocolo estandarizado que permite eh, firmar una zona completa, digamos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 tiene varias opciones de configuración, pero entre ellas lo que, lo que típicamente va a hacer el servidor recursivo es mantener actualizado eso. Cada determinado tiempo va a chequear si hubo algún cambio en la zona raíz, va a actualizar la copia local, etcétera, etcétera. ¿sí? Y de nuevo, esa copia local en general se almacena en memoria, no se almacena en un archivo. Entonces, si yo reinicio el servidor recursivo, apago la máquina, reseteo el servidor o lo que sea que haga, si hago un flush de calle o lo que sea, en general borra toda la, la, la, la, la, la copia de la zona raíz y se la va a descargar se la va a descargar nuevamente, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí hay un otro montón de opciones de configuración que, que ustedes pueden ver si buscan por, por cómo configurar Hyperlocal en un, en un servidor recursivo, ¿sí? Entonces la funcionalidad que da es básicamente acelerar el proceso de búsqueda, ¿sí? Y también cierta, esto es relativo, lo que aporta también es que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 en definitiva va a, dar, va a terminar dando de baja la, la copia de la zona raíz, y yo básicamente va a ser, no nos va a servir más para nada el servidor recursivo, porque si, se, si no tengo accesibilidad a la zona raíz, no puedo resolver ningún nombre de dominio. ¿sí? Pero si el problema de conectividad es transitorio, como tengo la copia local, no voy a necesitar ir al servidor raíz. ¿sí? Entonces también da cierto nivel de resiliencia, además de acelerar las búsquedas. Y bueno, ahora le, le, finalmente eh, le voy a pasar la palabra a, a mi compañero David de ICANN para que explique este proyecto Kindness, este que es un, un proyecto que, que, que lanzamos en ICANN hace muy poquito. Eh, y bueno, David les va a comentar bien qué es y, y, y qué utilidad tiene y, y cómo también ser parte de este, de este programa, de este proyecto. So 10 years ago, ISOC, the Internet Society, created this program called Manners. And Manners was intended to solve a very help solve a very important problem in the routing ecosystem we all live in. And that is, even today, there is one or two or three BGP hijacks every single day. 365 days a year. And there are some basic security mechanisms that all operators, that all network operators can take to help mitigate some of this, diminish some of this, and be better neighbors to all of your other network operators. And so they created Manners, and Manners is a great way to. Uh, implement some best practices around routing security like anti spoofing and coordination and filtering and validation. This has been a very successful program over the last 10 years. Uh, ISOC has managed to uh, get all of uh, the so-called Tier 1 ISPs involved. They're now working on the so-called Tier 2 ISPs, a very successful initiative. ICANN is now doing the same thing with DNS. And we've created, in, in the spirit of manners, we've created something called kindness. And kindness is a program where DNS operators, whether you're a service provider, whether you're an enterprise operator offering DNS to your clients, whether you are a school or a university offering DNS to your staff and to your students, whoever you are, if you operate DNS infrastructure, you can participate in kindness and agree To abide by a level of, uh, there we go, um, agreed upon best practices. For each of these different types of operators, we've got about 10 or so best practices that DNS experts around the world have agreed are the basics that we should all be doing in our DNS operations to ensure better security and better stability of the DNS, and together, when all the different operators adhere to these standards, we do a really good job of hardening the core of the DNS against bad actors. We've set up a website at kindness.org, which is uh, will be on the next slide, and on this website, operators can actually take a self-assessment, they can take a test, and they, they identify who they are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 We have a mailing list where you can discuss uh, the kindness program. Uh, and we also have a community uh, wiki page uh, where a lot of the documents are stored. So uh, that's the end of our introductory presentation. And it's now time for the hackathon. So our friend Carlos is going to tell us about the hackathon. No.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 Que ustedes ¿sí? dispongan de infraestructura que vamos a poner a disposición. Ahora les vamos a decir cómo. ¿sí? Pero básicamente eh, cada participante del hackathon va a acceder a un conjunto de dispositivos de red. A una red con un conjunto de dispositivos. ahí va cada, uno, cada uno va a tener dos servidores recursivos. Uno que tiene pre, pre descargado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 Con Carlos y, y David y un equipo de colaboradores vamos a ir revisando lo que ustedes van haciendo a lo largo de la semana. Vamos a tener un canal de, de, de Discord a través del cual vamos a poder intercambiar este, consultas. La idea es no que con Carlos, David y el resto de los colaboradores respondamos consultas, sino que entre, entre ustedes, entre la comunidad, los que saben más, los expertos en DNS, puedan ayudar a los que, los que no son expertos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 para todos los niveles, no es solamente para los que completen todo. De nuevo, esto no se trata de un examen o de, de algo solo para expertos, sino que la idea también es, y, y hacemos mucho énfasis en esto, la idea es que principalmente los que no están familiarizados en su día a día con configuraciones de servidores DNS autoritativos, servidores recursivos, adquieran una primer o cierta experiencia o mejoren la experiencia que ya tienen.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 Lo mismo, aplicar buenas prácticas e implementar a nivel de servidor recursivo y chequear que está funcionando validación de NSSEC, chequear que está funcionando QNAME minimization, chequear que, y configurar si quieren y pueden, y chequear que funciona Hyperlocal de la zona raíz a nivel de servidor recursivo. Ahí vamos a tener tres niveles. Entonces, configuración de servidor recursivo, habilitación o verificación de que esté funcionando correctamente eh, de validación de NSSEC y QNAME minimization a nivel de servidor recursivo y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 haga la reserva de infraestructura, ahora le decimos cómo, y después trabajen en grupo. Y así vamos a tener 30 grupos, pero cada uno puede tener una, dos, tres, cuatro, la cantidad de personas que ustedes quieran. Y eso es la ventaja que tiene también, es que dentro del grupo, además del intercambio entre grupos a través del canal de, de Discord, dentro del grupo también se ayudan y aprenden unos de los otros. ¿sí? Aprendemos todos, en realidad. ¿Está? Les paso con Carlos, que les va a contar un poco más de los detalles logísticos cómo reservar la infraestructura, cómo conectarse al canal de, de Discord y sobre los premios también del viernes. ¿tá? Y van a tener acá el viernes, si se desvelan a medianoche y se, se levantan y quieren configurar Hyperlocal ahí, ¿tá? ojo con el tomar cerveza y después tratar de configurar servidores en ese. No es una buena práctica, pero bueno, no, son, son libres de, de realizarlo como quieran, a la velocidad que quieran. Y nada, tienen acá hasta, el, hasta la mañana del viernes para, para hacerlo. ¿sí? Gracias, Nico. Bueno, vamos a ir a, a, lo, a lo necesario ahora para empezar a trabajar. Este es el. Ahí tienen el QR para ingresar al canal de Discord que se llama Hackathon DNS, que les recomiendo que lo caneen ahí, lo que les interese. Mientras les voy contando que tenemos premios. Vamos a tener premios para quienes logren completar algunas de las tareas. Eh, tenemos para el. No quiero decir ganador, digamos, el que pueda avanzar más, este, tenemos una Hero Pro 7 y después tenemos algunas mochilas, tenemos Powerbanks, así que bueno, el, el viernes esperamos tener una, una, un cierre divertido con, con entrega de premios y todo.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 Ahora vuelvo para este. Y este otro es el formulario de registro. Este es el que van a tener que completar para solicitar el acceso al lab. Uh, eso fue sin querer. Eso fue sin querer.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 Sí, el, el canal de Discord, eh, en realidad este link no tiene tanto misterio En realidad este simplemente si ustedes reciben la invitación a Discord general Que se mandó a todos los inscriptos, el canal es abierto Cuando se logueen a Discord lo van a ver ahí, hacen clic eh, Gracias Nico por esa observación este, Hacen clic simplemente ahí y si a alguno se le perdió el link del De, ahí, de hecho vamos a poner el link al formulario también si, alguno, si a alguno se le perdió el link del formulario Después lo ven en el canal de Discord directamente